Ahora estamos en un lugar muy reconocido de aquí ah, de Jalisco. De todo Jalisco y de Guadalajara, Mario, porque queda muy cerca. Es la capital donde puedes llegar y conocer aquí, Mario. La capital de aquí, Aquí Guadalajara es la capital ah, donde sí. puedes venir para de ahí viajar hasta donde nos ubicamos. Sí, ahorita, exacto. Más. Ahorita estamos en un lugar muy cerca de Tequila. No es Tequila, es Amatitán, como a media hora de Guadalajara. Pero venimos a unos cantaritos muy famosos. Muy reconocidos. Muy, reconocido. muy virales. Desde en antes redes de que existiera sociales. TikTok, Mario. De hecho, en Facebook sí, se hizo se se viral. Hizo muy viral. Se llama Cantaritos el web. El güero. Y ahorita sí. vamos a pedir uno de los cantaritos, Mario. Vamos a ver los voy a, les vamos a enseñar porque se hizo muy viral. Aquí está mi mamá, que se va a aventar un tequila. Y Angela, Ángela, que son los tequilazo. que más toman. Hugo no toma esa no, igual que nosotros. Un Mario. tequila sin alcohol, Mi, pues papá, mi papá. También no les ibaya si a tomar. No, no sé. Te vamos a ver Todo el asunto porque hay. Me varios sabores con diferentes tequilas. estábamos mirando que hay demasiada variedad. Y la verdad no sabemos, Mario, cuál elegir. Miren, como pueden ver, el cantarito más grande es ese, pero a uno. No sabemos si vamos a comprar ese porque tiene tequila, Mario, ah, pues, sí, Porque pensaba. estamos al lado de tequila y aquí, obviamente, debes de consumir tequila para venir, Exacto. Mañana. Miren, como pueden ver también, aquí es un área de restaurante donde hay música en vivo, hay de todo. Y pues viene mucha gente a convivir, Mario sí, De hecho, lo que he visto es que hay demasiados grupos Hay banda, mariachi norteño, hay de todo Compras tu cantarito y ya te lo puedes tomar aquí Con botana, con música, etc Y miren, les vamos a mostrar el precio del cantarito más grande con tequila, Mario uh -huh. Para que vean más o menos cuánto sale Eso es equivalente a pesos mexicanos Ahí hagan la conversión de dólar O si no, se las voy a poner ahí la conversión de dólar Para que vean el precio sí, más grande Sí, ese o menos. es el precio del más grande, uh -huh. del Jumbo ¿Qué? Del Grandotote como para, para 21 persona. para una familia, Mario, porque está así, al litro por persona de todos es muchísimo, Mario, es un de agua, vamos a ver cómo prepara nuestro cántaro, de un litro, con alcohol, Mario, porque Ángela toma alcohol, borracha, fíjate Paul, mira, ya tienen todos los tequilas, ya depende de que tú quieras y qué calidad quieras, exacto, allá todo eso es la barra de tequila, cargado, al cabo no maneja hoy, con conductor, Sal, sal, lleva vas Ah. la cita como el como sal, sal, sal, sal, sal, Naranja sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, los cuernos? sal, que si te gustan los cuernos, sal, sal, A mí no Un cuernito de sal, sal, Ándale, sí, Ángela. Para Camarre. Para Camarre. para que te temprano. Para que venga todo el borracho de Vallarta, carnales Ajá, exacto. Ah, exacto. Que se vienen acá a visitar acá a Matitán. Cantaritos el bueno, bueno, nomás, Chulada, ah, chulada, Ángela. A ver, pruébalo. que ahorita, al primer probón, ¡pum! Se va a caer. Como te gusta, cargado. Muy cargado. Muy cargado. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro, ¿Ya? mi hermano. Ok, muchas gracias. gracias. Oh, y ahorita, Mario, nosotros vamos a pedir un cantarito, pero, pero sin alcohol. Mi papá debe probarlo. Estequila siete leguas. ¿Cuánto wow. fue? ¿Cuánto fue el precio de ese cantarito de litro? ¿Lo puedes decir? 330. 330 pesos en en dólares ahí se los vamos a dejar la conversión. ¿Está bueno, ma? ¿Te gustó? Una tradición, Mario. Si vas a algún lado a tomar tequila y te regalan cantaritos, o sea, te los dan, esos son regalados, Mario. Exacto. Ah, le Están preparando, ¿Están preparando uno. Oh, Ella, oh. Uno grande y se quebró, se quebró el quebró un cantaro, mario y pues ahorita vamos a pedir nosotros aunque no tomamos tequila pero vamos a tomar uno sin tequila y Ajá, exacto y el chido a, de y aquí, mi hermana mario. pidiendo con tequila para mostrarles cómo sí, los... sí es que ella pues es fanática del tequila mario ah. y así toma alcohol Ahí, discúlpanos por quemarte ángela Ahorita ya pedimos el cantarito sin alcohol, pruébalo, ¿qué tal? Uh, Chulada, ¿verdad? Sí, es que tiene jugo de naranja con toronja uh, también, vale, bueno y gel. limón me me y mucha sal. Te van a quedar impresionados. De todo lo que hay allá de músicos, de bandas, sí, es lo que les comentaba. de sonidos portátiles Que andan los mariachis con sus sonidos, su cámara de abajo y todo Sí, cargando y todo Toda la música aquí en Bastante vivo música en Río. vivo, es lo chido, Mario ¿Y el equipo, yes. Mario? Portátil en carritos <ríe> para instalar rápido, ¿eh? ah, rápido. instalan aquí, ya se la saben. Ahora sí, Paul, llegó la hora de comer. Exacto, a sentarnos. Vamos Mario, a dividir. Mira. Ay, Chula. A mí, vamos pesados, a ver si me aguanta. Están también pesadas. pesados. Ahorita quiso cargar uno y tal. Por eso digo que no se caen, Mario. es que son troncos de madera. Y wow. mira cómo está hecho todo esto. Mira unas papas Mario que tienen miles de troncos así igual wow. ya me imagino mira. allá allá hay más lugares para sentarse todo eso pero ahorita como es temprano no hay mucha gente ah, exacto, Mario, pero, pero aquí está lleno y reflejado se llena es que es muy famoso el lugar aquí Mario Ajá. y ahorita vamos a probar todo lo que compramos Se ve que no sabes bailar, Paul. Se ve que no sabes bailar. <risa> Mira, Paul, aquí hay unos megas cántaros. Ajá, exacto. Que el, lo es lo representativo de este representa la, la, la O centro botanero, ¿Ah? le podríamos decir también. Sí, mira, guau, wow, Paul. Ah, ah. Para fotos aquí. Ajá, es el, un cantarote, Mario. Está chido. Mira, acá hay otro son dos gemelos y aquí es el estacionamiento pero Ajá. en sí es lo chido mario y mira ya hay muchos muchas plantas de, de, de agave de tequila ¿Ah? y pues ¿Y ahorita ya, ya nos vamos a despedir de aquí vamos a ir hacia tequila mario sí, vamos a conseguir que vámonos vamos a, tequila. a continuar con es, nuestra aventura así aquí. que vamos para allá mario <tose>